Algo te da, algo te quita. ¿Eh? La Santa Rita, gracia ¿no? sí, mamá. Voy a pull. Te traje algo. Yo digo blanco, el otro dice... Si yo digo alto, el otro dice... Bajo Y si yo digo lindo, el otro dice... Feo Si yo digo vivo, el otro dice... Tranquilo. Vamos a estar bien. Mañana vengo. ¡Ojo con abrir la boca! No le vas a decir nada a mamá. Esta no es tu casa. Vos no sos de acá. Acordate, tus papás no te querían. a cumplir, de pero gracias a Dios Él nos ha dado una salida así. y Él nos ha dicho que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús seremos renovados, seremos cambiados, seremos nacidos de nuevo y así podremos cumplir con la palabra de Dios si en este día usted quisiera tomar ese paso tan importante de restablecer su relación con Dios, ¿por qué no nos llama? queremos orar con usted ayudarles a poner su fe en Cristo Necesitas el bolso chico. Sí, no, no, no nos va a hacer falta mucho, no nos va a hacer falta mucho. Bueno, está bien, como vos digas, entonces. El camino es fácil, parece. ¿Sí? ¿En un auto alquilado? ¿no? no, no sé la marca. La vamos a pasar bien. Un besito. ¿Qué es eso, gato? ¿Qué hay ahí? Ay. ¿La conoces? No. y romántico. De este y lo sí. Mm -hmm. Quiero que sea algo muy, muy especial, clásico, elegante. Pienso en costo que que ¿Hola? Claudia, hola. Sí, mamá, ¿cómo estás? Muy preocupada, ¿por qué no me llamaste? Te llamé varias veces, no sé qué pasa acá con los teléfonos. Decime, Claudia, que estás bien, ¿no? ¿Cuándo llegaron? El miércoles ¿Quién manejó? Él, y no te asustes, manejó bien ¿Manejó? Él me prometiste que no iba a manejar Ya te dije, manejó bien Minimos despacio todo el camino Nos hizo el tonto otra vez con lo de los árboles Manejó muy bien, por favor Un segundo, mamá No están preocupados por vos, Claudia. Tu padre estuvo a punto de ir a buscar. No pienso volver ahora, mamá. Así que tómatelo con calma. El doctor dijo que puede volverse inestable. Mamá, no voy a meter todo en la valija y volver a casa porque sí. ¿Pudiste hablar con ese psiquiatra? Sí. Bueno, más o menos. Y después me preguntó si Daniel estaba enfermo o algo por el estilo. Y bueno, entonces le dije lo que pasó. ¿Por qué te hizo esa pregunta? No sé. Supongo que lo habrá visto pálido. ¿Pero qué dijo el médico? No entré en detalles, mamá. Y cuando pienso en lo que pasó esta Esta llamada te va a costar una fortuna. Cuando pienso en lo que hiciste por él... me acuerdo de esas criaturas. Mamá, hablemos mejor otro día, colguemos, porque Daniel debe estar por llegar. Llamame en cuanto haga o diga algo raro, ¿sí? Mamá, ¿te llamo mañana? Claudia. Bueno, te lo prometo. Chao, mamá. Claudia. Besos a papá. Hola. ¿Te vas a meter? Te estaba esperando. ¿Dónde está la señora? La señora. Puede estar en cualquier parte, nunca se sabe. Puede estar en la habitación, en la peluquería, en la luna. Necesita aire. Sí, pero yo no tengo aire. Yo soy de Capricornio. ¿Vos? ¿Melisa? que anoche se sentó al lado tuyo. ¿Melissa dijo eso? Sí. Sí, yo estaba sentado ahí, vos no estabas. Vino Melissa, se sentó al lado mío. No podía echarla. Sí podía. ¿Cómo la voy a echar? ¿Pero sabés lo que hice? Pensé que eras vos. ¿Dónde vivís? En Campana, Provincia de Buenos Aires. ¿Campana, Provincia de Buenos Aires? ¿Puede ser que esté cerca de Campana, Provincia de Buenos Aires? Ahí vivo, ¿Ah? en Campana, Provincia de Buenos Aires. Ah, ahora me queda claro. ¿Sabes hacer la plancha? Sí. Hacelo. Ahora vos. No, no puedo, me hundo, no. Tienes que hacer la panza. No, no puedo, Micaela. No. ¿Pero eso te ayuda? Mira que eso te tengo. Entra la panza. Aumentan la grandeza en unos pocos. Es difícil determinarlo, pero a lo largo de la historia existe solo un puñado de verdaderas figuras destacadas y ninguna fue más grande que Napoleón Bonaparte. Esta es la tumba del más famoso gobernante del mundo, uno de los hombres más interesantes e indescifrables. Y uno de mis personajes favoritos. Se escribieron más ningún otro hombre en la historia, pero no se logra tanta fama siendo solo un gran general. Era un genio. Se interesaba en todo. Artes, literatura, matemática. ¿Conoce nuestro señor?